hola cómo están bienvenidos a este nuevo video de los gonzayas 360 el día de hoy les vamos a hablar acerca de el día de halloween sé que este video está saliendo un poco desfasado porque el halloween pues ya fue hace unas semanas aquí lo festejan el 31 de octubre y casualmente ese día eh, una amiga de turquía, turquía nos invitó a comer a su casa y nos dimos cuenta que ahí en su vecindario estaba todo decorado. Casi todas las cosas tenían eh, adornos y decoración con respecto a Halloween. ¿Qué te pareció ver eh, casas así? Porque donde vivimos no, no había decoración. Sí, es, es medio curioso porque en la zona en la que vivimos, que es en Bornaví, pues hay pocas casas que están decoradas para que los niños vayan a pedir Halloween esto pues no implica que pues, todas las colonias sean de esa manera sino que más bien el vecindario que hablemos dos, tres cuadras a la redonda eh, no es que te encuentres casa tras casa adornada eh, y por el otro lado, eh, ahí a Richmond donde fuimos ahí podemos encontrar muchos vecindarios, muchas casas eh, que es casa tras casa donde encuentras pues bastantes eh, casas, eh, gente, niños que están ahí caminando dentro a, a pedir dulces, ¿no? Sí, fue curioso porque el año pasado yo estaba en Kamloops, eh, Axel ya estaba aquí en Burnaby y cuando yo vine eh, pensé que todas las casas iban a verse así como de película, ¿no? pidiendo dulces así los niños y todo, pero no, cuando llegué eh, toda, la toda la calle estaba muy obscura, no parecía, solamente una casita estaba adornada y pues ya, eh, y este año que fuimos a, allá a Richmond pues nos dimos cuenta que el vecindario donde vive nuestra amiga sí tenía variedad de adornos había casas que no estaban adornadas pero en su mayoría eh, estaban muy bonitas creo que la gente le invierte bastante, ¿tú qué opinas? Sí, pues eh, es bonito, es padre porque encuentras diferentes adornos eh, pues ponen eh, que eh, un ovni, ¿no? De repente puedes ver ahí al ovni con eh, el E.T. que está aterrizando y ponen diferentes personajes, eh, podemos eh, notar pues algunas eh, telarañas, que los cementerios, eh, algunos personajes de ciencia ficción y creemos que sí, sí, la, la verdad es que sí le invierte la gente que va a dar dulces sí le pone un poquito de dinero para que pueda eh, notar eh, toda ese ese espíritu de, de Halloween y pues los niños contentísimos. Sí, sí, porque nosotros que no somos niños, pero tenemos espíritu, <risa> espíritu de niños, de niños eh, pues estaba muy padre, la verdad es que sí nos gustó ver eh, esas casitas, eh, también nos tocó unos dulcecitos, y fue curioso porque eh, el año pasado, como les decía, no me tocó ver esto. Bueno, no sé si a ti te tocó ver. No, como este año, la verdad, no. Ajá, y eh, aparte por la situación del COVID, yo había leído que estaba prohibido como que todo este festejo del Halloween y quedar este, dulces y todo, todo este rollo que normalmente se hace justamente para evitar algún rebrote o un contagio, que ahorita está, pero semanas atrás, eso era lo que habían comentado, pero la gente se las ingenia, como todo mexicano, también algunos canadienses, o otras personas de otros países se la ingeniaron para poder dar dulces a los niños que salen, pues, a dar su recorrido, y pues, los estaban dando a través de. ¿Cómo se llama? Estaban colocando tubos, este, como tubos PVC. Pues obviamente ya los adornaban y ahí ya lanzaban los dulces para que los niños, en vez de que se los dieran pues mano a mano, eh, pues sí se mantenía una distancia como de un metro más o menos. Y pues era padre, porque inclusive a nosotros nos tocó recibir dulces. Íbamos bien contentos y de repente este, pues, no íbamos disfrazados para nada. Y nos dicen, hey, ¿ustedes quieren? ¿Quieren dulces? Y pues genial, ¿no? Y pues bien contento el señor este, ¡HAPPY HALLOWEEN! Y, sí, sí está, está muy padre. Eh, pues nosotros pues, no festejamos mucho Halloween. En México es algo que ya... Eh, últimamente lo hace pero creo que también a la par se ha difundido mucho lo que es día de muertos y muchas personas en méxico pues a veces nos pintamos la cara de catrinas o algo muy ya mexicano se festeja y aquí pues no hay mucho eh, escuchamos por otra amiga que eh, de repente sí si hacían eventos mexicanos eh, referentes a lo de Día de Muertos, pero la verdad no hemos tenido la experiencia de poder asistir a uno de esos eventos. Y pues nosotros en casa solo pusimos una pequeña ofrenda muy simbólica, encontramos pan de muerto, pedimos por Amazon nuestro papel picado y pues ahí fue algo simbólico. Aquí les vamos a dejar unas fotitos porque no grabamos. Y pues, creo que la ventaja de estar en otro país, pues nos da la apertura de conocer, pues, otro tipo de festejos. Era curioso porque nuestros amigos de Turquía nos hacían la pregunta de qué era Halloween. Que ¿Ellos llegaron por ahí de diciembre del año pasado? Eh, creo que sí, en diciembre. Bueno, yo conocí a Chichi. Es que tiene un nombre que se pronuncia diferente, pero y ella, ella me dijo, llámame Chichi, ¿no? Ella, eh, sí. Ajá, yo la conocí en enero de este año en, el, en la escuela en True Y pues, como pasó esto del COVID, pues cada quien tomó como que rumbos diferentes. Y pues hasta apenas hace tres semanas casi nos reunimos con ella y... Preguntaba acerca de su esposo, decía, oye, ¿qué es Halloween? Eh, ¿qué, se, qué, ¿Qué se debe de hacer? Y yo así de, ah, ok, okay. Llegué a pensar que era una pregunta más como que simbólica, espiritual, de qué realmente significaba la esencia de Halloween. Algo así como, como lo que es este el Thanksgiving, que es dar gracias por la abundancia, por la cosecha y prepararse para los meses que vienen de frío. Pues quizás yo estaba buscando algo, una parte más, pues eh, sí, más espiritual como el significado. Eh, después en la plática nos dimos cuenta que realmente ellos no tienen ningún contexto de lo que es Halloween y pues mucho menos Día de Muertos. Entonces eh, pues ya les explicábamos que los niños normalmente van a pedir a las calles ¿no? este dulce o truco, pero que esa es una tradición más de Norteamérica y que en México nosotros... Eh, pues hacemos más una ofrenda un altar a las personas que ya están muertas y pues les ponemos ahí su fotito que, eh, sus velas y su comidita para que pues puedan visitarnos les comentábamos que un claro ejemplo de la representación de la cultura mexicana en esos días pues es la película de Coco, ¿no? una muy muy bonita película Sí. y pues bueno ellos mencionan que en Turquía eh, nunca festejan eh, halloween ni día de muertos ni nada parecido entonces para ellos era completamente nueva esta este día no porque ellos decían es que de verdad en turquía no no sabíamos que existía halloween no sabíamos que quedaban dulces pero ella como empezó a ver que sus vecinos empezaron a decorar y y creo que en una película, no sé cómo estuvo, pero que ella se dio cuenta que quedaban dulces, ella pues por instinto empezó a hacer sus dulces, sus bolsitas de dulce, pero en realidad no tenía ni idea de por qué era. Entonces ella nos, nos preguntaba, no ellos nos preguntaban, oye, ¿y, ¿y qué es Halloween? Es que yo nunca he estado en un Halloween, no sé qué se hace. Inclusive estaba muy nerviosa para, para ver cómo iba a reaccionar ante su primer... Eh, dulce o truco ¿no? que le fueran a tocar porque pues dices es que es la primera vez estoy nerviosa. Si sí, esa parte pues al final del día es padre vivir con eh, diferentes culturas porque así te das cuenta y se va combinando todas las costumbres que hay de diferentes países eh, con respecto a la zona en la que vivimos que de repente el año pasado no veíamos eh, pues eh, nos imaginábamos que en en donde íbamos, donde estábamos viviendo, que es en Bornaví, pues iba a haber como que los niños pidiendo y que a cada ratito iban a llegar a la, a la puerta y a solicitar los dulces. Pues ojalá que el próximo año nos podamos disfrazar de algo y ahora sí a pedir calaverita. <risa> sí, y, y, y bueno, que... padre. Bueno, y también que lo del COVID pues ya esté controlado, Exacto. ¿no? Porque muchas cosas ahorita, pues, eh, como ya les mencionábamos en un video anterior, hay muchos parques, por ejemplo, ahorita en el que estamos está abierto, pero obviamente hay que tener medidas de seguridad y pues sí, hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Inclusive nosotros hemos tratado de pues ya no salir tanto eh, más que a cosas necesarias y tampoco hemos visitado amistades justamente porque llegó un comunicado donde por dos semanas... Eh, pues evitar lo menos posible estar en contacto con gente que no viva en el mismo lugar que nosotros por prevención y pues también por cuidado a, a, a las otras personas y a nosotros mismos. Sí, ahorita justamente hubo el rebrote este, aproximadamente pues cuando empezó el coronavirus que fue en marzo pues había un promedio de 80 personas contagiadas y ahorita al mes de noviembre realmente ya tenemos un repunte bastante significativo donde día por día pues ya se pueden ver hasta 500 casos y es por eso que el gobierno de British Columbia Dijo, ¿saben qué? Ahorita ya se manda el comunicado para que eh, todas las actividades esenciales este, solamente sean las que se permitan. Y si quieres ir a recrearte, a salir a la provincia, pues realmente no, no lo debes de hacer. Solamente debes de estar con tu círculo, nada de hacer este, reuniones ni fiestas. En mi trabajo mandaron una, un comunicado donde dice que eh, las próximas dos semanas, hasta el, hasta el 7 de diciembre más o menos, eh, todo el mundo debe estar haciendo home office, eh, con las medidas de prevención de la nueva normalidad, había que el 30% y ahorita ya todos, todos, todos tienen que estar de home office debido al nuevo rebrote. Sí, exacto, entonces eh, pues sí, eh, estamos nosotros eh, pues cuidándonos y cuidando pues también a nuestras amistades, porque si bien nosotros a veces no tenemos contacto con tanta gente o no salimos, pues a lo mejor en lo que vamos a hacer la despensa, no sé, alguien agarró el carrito, qué sé yo, ¿no? Pero pues nos han dicho que es muy fácil contraer el virus y tener eh, el, la enfermedad del COVID y no manifestar síntomas. Entonces, bueno, pues todo lo que ustedes ya sabrán. Entonces, cuídense mucho y pues esperamos que este video les, les sea de utilidad. Ah, si no. les gusta, la, realmente la verdad, este, si les gusta, déjenos hacerlo saber. Sus comentarios, sus likes, la verdad es que nos motivan porque hasta cierto punto salir en frente de la cámara y compartir cosas sencillas, este, pues involucra, pues involucra un algo, ¿no? Entonces, sí, sí, este, sí. pues nos alientan mucho también con sus palabras y muchas gracias por todo, por todo. Sí, gracias por sus mensajes, sus comentarios que nos hacen llegar eh, tanto en el canal de YouTube, en Instagram o a veces en Facebook, gracias, eh, hay veces que tardamos un poquito en contestar pero les contestamos y también si sí tenemos la información porque no somos eh, abogados de, de inmigración ni asesores ni nada pero bajo nuestra experiencia pues les compartimos y les contestamos pero ojo, eso no implica que va a ser así o tiene que ser así. También la idea es decir las cosas de una manera objetiva, ¿no? Porque pues, hablar de cosas bonitas y de decir, ah, wow, todo es mágico. Pues no, esa, nuestra intención es compartirlo de manera objetiva. No hablar solamente de las cosas bonitas, sino también un poquito de las que, pues algo real, algo no ficticio, ¿no? Y pues bueno, esperamos que les guste mucho este video. Sí, pues gracias por, por vernos y espero que, que les agrade este atardecer porque justamente hoy salió el sol después como de semana y media, que tuvimos mucha lluvia, pero bueno, hoy ya se ve un poquito agradable, se siente bastante frío. Y no se va a alcanzar a ver pero las montañitas que están a lo lejos ya están cubriéndose de nieve Y pues dicen que este invierno va a estar un poquito más frío que el del año pasado Pero bueno, va a pasar lo que tenga que pasar y pues cuidémonos mucho Stay safe y un fuerte abrazo Bye. Make it real, make it happen <risa> Hagan que suceda